Bueno, ADN Emocional va a presentar el tema de hoy, que es sarampión, ¿no, Delia? Sí, sarampión. Delia nos va a leer un poquito qué es el sarampión, Delia. El sarampión es una enfermedad infecciosa, exatemática, como la rubiola, la varicela, bastante frecuente, especialmente en niños, causada por un virus, específicamente un paramixovirus del género, Morbilibirus -vi <risa> Difícil Vendiste que no era difícil Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo Eczemas o exantemas Así como fiebre y un estado general debilitado También, también puede en algunos casos de En algunos casos de complicaciones Causar inflamaciones de pulmones y el cerebro Que amenazan la vida del paciente Bien. ¿Ahí o sigue? No, termino ahí. Eh, en primero, ¿tuviste fiebre alguna vez? Eh, tuve sarampión yo. Bueno, pero ¿fiebre tuviste? <risa> sí, de varias sarampión? veces. Karina, ¿tuviste fiebre alguna vez? ¿Sí? Hace que sí con la cabeza. sí. sí. ¿Sí? <risa> bueno, la fiebre es un enojo acumulado, ¿sí? Por la cual eh, se manifiesta... Eh, a través de, ese, de, esa, de esa erupción, digo yo, de, de, de enojo. ¿sí? Estamos... Es muy bueno porque hace mucho que no tengo fiebre. Bien, bueno, estamos mejorando. <risas> eh, ¿Qué sucede? Mira, yo yo les doy un ejemplo cuando un nene no eh, vive un, un estado febril, tiene que ver cuando... Eh, por ejemplo, en un suceso no, o en algún problema dentro del hogar, eh, él se siente desplazado o no reconocido, se enoja, lo acumula y esa, esa acumulación de enojo manifiesta la fiebre. Al otro día la madre no va al colegio, ponele, y lo tapa calentito y ahí empieza el proceso de sanación cuando él empieza a transpirar. ¿Sí? Cuando siente calor. Cuando siente frío, la persona sigue estando en misma emoción de, de, esa, de ese enojo, que sería el mismo sentimiento. Si seguís teniendo frío, todavía no pudiste liberar la emoción esa que tenías. La fiebre es tan sencillo que te está mostrando un enojo acumulado. Uh -huh. ¿sí? La erupción, la renitis y la tos, que también es parte del sarampión, ¿sí? Eh, la, la tos, hablamos siempre, hemos hablado acá un día, hablamos nada más que de la tos, que tiene que ver... Con... La tos de Karina hablamos. Exacto, la tos de Karina. <risas> la, sería lo, le, le, le, lo que quiero ladrar y no lo puedo decir, porque de alguna forma eh, tenemos un crítico muy activo dentro de nuestro ser. ¿sí? Un crítico muy activo sería, eh, me enojo mucho porque estoy haciendo juicio, por el otro. Entonces, eso es la tos. Ahora, después vamos a ir a la sarampión, porque la sarampión se da en, en la infante, como la varicela, ¿sí? la hipersensibilidad sería en la varicela. Después está la renitis, que tiene que ver con la ira reprimida, la nariz, es el yo, ¿sí? el yo, pero desde, el, desde eh, lo que, la forma que inspiramos la vida. La, la forma que sentimos por eso muchas veces la rinitis se puede interpretar como que yo estoy oliendo algo mal dentro del ámbito familiar y tengo un llanto interno eh, pero acuérdense que todo lo que termine con itis tiene que ver con la ira, el enojo por eso eh, la rinitis eh, tiene que ver con el conflicto de enojo ¿sí? eh, la erupción el color rojo sería mi emoción, mi, mi, mi enojo, mi comezón, ya significa la contrariedad eh, de lo que yo siento. Si yo me transporto a la Tierra, la Tierra acumula eh, un montón de energía, de, de, de enojo sería en este caso, eh, y después se produce la, la erupción, ¿sí? un volcán. Bueno, lo mismo pasa en la piel. Cuando sale la erupción, que sería la defensa, de la piel representa nuestra defensa, que sería eh, me siento separado, pero la misma emoción que sale para afuera, que ya no la puedo sostener más adentro, ¿sí? la fiebre sería, el enojo. Claro, el primer síntoma siempre es la fiebre. Claro, empieza con una fiebre, después tos, renitis, un montón de, de síntomas todos juntos. La varicela, ¿no? El, la, sarampión. El sarampión, digo, perdóname. La varicela es muy similar, pero es una hipersensibilidad. Principalmente tenemos que entender que cuando, cuando hay un síntoma de esto es que el niño está viviendo eh, una emoción de alguno de sus padres. ¿tá? Entonces eh, lo siente como propio. A su vez, un conflicto es un disparador para que él sienta lo que sienta. Pero cuando este se va, que vos dijiste ahí, se iba al cerebro o los pulmones, tiene que ver con, con el grado de, de enojo y de, de, de percepción de lo que yo siento con respecto a la vida. Por ejemplo, en los pulmones sería la, la alegría de vivir, ¿Cómo, cómo acepto vivir, entendés si quiero vivir o no, es como una depresión la cual se me van los pulmones, y puedo correr riesgo de vida, ¿no? Y dice, sí. no sé si... Sí, sí, algo. lo dice, lo dice. Y después también en el cerebro tiene que ver con lo que no puedo procesar de lo que estoy viendo o percibiendo, que a su vez son de sus padres, porque yo digo, para que exista eh, un, un síntoma, hay una emoción, pero los nenes salen con un chip cero kilómetro, y nosotros como padres sentimos y estamos totalmente conectados con nuestros hijos y sentimos, eh, eh, ellos sienten, lo que sienten sería el niño interior de cada padre, ¿sí? Por eso eh, lo que siente eh, en este caso el sarampión es un, un, una emoción de alguno de los padres, sana a tus padres y tus hijos se sanarán, ¿sí? Eh, Karina hoy dijo eh, que había una epidemia, y esa epidemia también viene de Venezuela, ¿no? de países con muchos conflictos emocionales, del tema de supervivencia, de angustias, y esto es lo que estamos viviendo hoy como país. Entonces dentro del estado de conciencia, si vos te transportás a que muchas personas perdieron sus hogares, su trabajo, y no tienen proyectos en sus vidas porque no, no, no saben qué hacer. Los hijos están percibiendo esa angustia de sus padres por la cual eh, manifiesta toda esta sensibilidad excesiva que es la varicela o la, el sarampión. Eh, todos los enojos de frustraciones. ¿sí? Entonces eh, es muy probable que siga creciendo porque si no hay una solución de conciencia eh, esto sigue eh, saliendo a la luz, ¿entendés? lo que es la, la emoción eh, frustrada de un se montón sigue de como personas repitiendo, y se sigue repitiendo porque más agudizada porque cuando la gente se siente una desesperanza no, no esperanza, desesperanza o, o cuando se dice una un, frustración, frustración de, de, de no saber cómo va a continuar la vida de cada uno mm. entonces, este, bueno, son como depresiones que, que vive la gente y sus hijos sensiblemente lo, lo perciben de esa forma y lo manifiestan en el cuerpo eso significa el sarampión preguntarme a Sí, yo pensaba eh, pensaba, bueno, mis hijos tuvieron sarampión, yo tuve sarampión y pensaba eh, quizás, en el momento, daría bueno Claro, eso. eso, ¿no? Porque vos decís bueno, el enojo, pero en realidad ellos son chicos y ellos no, eh, como vos decías no expresan qué es lo que les pasó qué es lo que sintieron o qué es lo que le provocó enojo entonces uno, uno como mamá dice bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos que porque por ahí tienen dos, tres años ellos no, no lo van a decir ¿Qué, ¿Qué buscamos nosotros ahí? ¿Qué, o ¿A dónde nos tenemos que remontar? Dos, tres años si está perfecto, porque dos, tres años tendría que decir qué es lo que siente la madre para que el hijo manifieste esta emoción. Está bien, pero ¿el enojo es de la madre en ese momento? ¿Es un enojo sí. que viene de antes? La, la, la emoción es de la madre. Quizás hay un conflicto que es el disparador, quizás el... El nene siente celos o alguna otra cosa que dispara una emoción que ya está en el, en el consciente en el, familiar. Sí. Que tiene que ver con esto de sentir eh, esta angustia de desesperación ¿no? o, de no, o de, de no saber cómo continuar en la vida. ¿Entendés? Este, eh, de supervivencia. Claro, vos me dijiste, en alguna otra oportunidad que hemos conversado, vos me dijiste, eh, por ahí algún enojo que yo tuve, mm. me dijiste, ¿qué te pasó...? ¿Y cuánto tiempo era antes? ¿De cuándo? ¿De, le, no, ¿De la fiebre o de lo...? Sí, pero según dónde, porque según cómo se manifieste. Porque vos hablabas, <risa> creo que quizás hablamos del herpes... O quizás hablamos de... ¿entendés? No, por ahí un resfrío. Sí, pero tuyo. O, mío, ya, no mío, mío. Vos mío. ya evolucionaste, ya te separaste. Por eso es eh, eh, hasta los 12 años más o menos cuando empieza... La otra vez hablamos del adolecer, que Entonces, es cuando se separa. Y es cuando se separa de la desconexión. Así todos estamos conectados igual, pero no conectados de la misma manera con para poder... Ser, a poder sentir exactamente lo que sienten No, porque nuestros vos padres. me dijiste en ese momento, me dijiste, ¿qué te pasó dos, tres días antes era? Sí, pero no me acuerdo. No, bueno, pero era que no tenía nada que ver con sí, el sarampión. Sí, todo tiene que bueno. ver con algo. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, también hablábamos de... Años anteriores, que, que es el disparador de una emoción de la infancia. Entonces, Pero si siendo vamos infante, siete años no antes, ¿entendés qué sucedió siete años antes en tu vida, el día desde el día que vos te enteraste del síntoma que, que te decretaron cáncer? Entonces, te vas años atrás y claro. buscas cuál es el disparador que a su vez tiene que ver con algo que está relacionado en tu infancia. Entonces, que resentiste en silencio y, y no pudiste evolucionarlo. ¿Sí? Y por sí. eso la vida te lo va a mostrar de alguna forma más violenta Viste que hablaban de la epidemia ¿Se puede prevenir desde ADN emocional, de lo que nosotros pensamos? ¿Se y puede prevenir? Claro que sí, porque todos los síntomas en realidad tienen que ver con el pensamiento de estar desunidos Porque no lo vivimos como una experiencia Cada situación que tenemos, con respecto a la, a la a la vivencia, el enojo, la frustración, el accidente, la, lo que sea, lo que estés viviendo, tiene que ver con algo que vos interpretes, que sería lo importante es sacar el por qué y ponerle el para qué, para qué tengo que vivir esta experiencia y reconocer cuál es mi sentimiento incoherente que tengo con respecto a lo que quiero y a lo que siento. ¿Sí? esa emoción contradictoria hace que podamos reconocerla y empezar a aliviarnos y a entender, eh, comprender, dejar de pretender que quisiera que fuera de otra manera, sino poder este, ver, disfrutar lo que tengo este, y para ponerme en sincronicidad y mejorar y atraer mejor beneficio en mi vida, no, abundancia, digo, salud, dinero, amor pero se entiende ahí no sé sí, ¿Sí? No, otra pregunta yo viste que no, no me acuerdo si en, eh, en el caso del sarampión se da antibióticos pero en la varicela estoy segura prácticamente que sí se dan antibióticos no qué pasa con ese síntoma nosotros ahí lo estamos como apagando bueno eh, la medicina la ciencia lo, lo controla sí lo controla pero es posible que si el si Fíjate que a algunos le hace efecto la medicación y a otros no le hace efecto y a algunos se empeoran y a algunos no, en todas las enfermedades. ¿no? ¿Y cuál es el sentido de que mejore o no? La velocidad te lo da la ciencia, ¿no? la, la, la medicación que te está dando para que te ayude a mejorar, pero vas a volver a repetir la misma historia si no sos consciente de cuál es el sentir que tenés atrás de esto. En el caso del sarampión, si, por ejemplo, los padres salen adelante económicamente y ellos no tienen más conflicto entre ellos, suponete, ¿no? que, es, que sean esos los disparadores, eh, el nene se mejora y sale todo adelante. Pero si el padre o la madre, por ejemplo, una pérdida o, o, o quizás quedarse sin trabajo y sin, sin pensar que va a tener cómo va a sobrevivir el de aquí en, en adelante, eh, es lo que se le agrava la emoción para poder sentir que, él, que tiene una, un, un, un futuro eh, nefasto, digo yo. no Entonces esa creencia hace que sienta, quizás el padre no se enferma o la madre no se enferma, pero su hijo lo siente porque tiene más sensibilidad ¿sí? y, y se enferma por sus propios sentimientos emocionales. Para la gente que no cree, que nosotros estamos conectados, en un montón de programas vengo contando la, la, la conciencia colectiva, el comportamiento de la conciencia del clan con, la conciencia eh, de uno mismo también, ¿no? de que, que nosotros estamos conectados todas las personas, por eso cuando hablaba de la corrupción decía que eh, para que no haya más políticos corruptos tendríamos que no ser corruptos nosotros, porque nosotros vamos a tener siempre lo que tenemos como... Como conciencia, ¿sí? entonces a medida que evolucionemos, esto se va a ir solucionando no aunque podemos no, atacar. Aunque nos cuesta reconocer eso en nosotros, claro, ¿no es cierto? sí, sí, nos, nos cuesta reconocer porque creemos siempre que estamos divididos, que el otro es culpable de lo que están robando y que no piensan en, en, en nosotros. ¿no? Así que la idea es eh, eh, transmitir la unión, ¿sí? Eh, y bueno. Desde ese punto es lo que quiero admitir. ¿Querés preguntar algo, Cari. Sí. Eh, la verdad es que te escucho a vos decir el, los por qué o el para qué, y sí. esto que, que se habla masivo y veo la información real de lo que está sucediendo en la actualidad. Eh, todo lo que es en América Latina, en la región, de especialmente de Estados Unidos, Venezuela y Brasil, Además, cada de, cabe destacar, según el boletín eh, oficial del Ministerio de Salud de Brasil, el periodo que abarca desde 9 de junio al 31 de agosto, las estadísticas dieron unos 2.753 casos, los cuales el 98% se concentraron en el municipio de San Pablo. Esto que pasa con el Amazonas, con lo que con, estábamos hablando, ¿no? con todo esto que vos decís, no eh, estos eh, dichos y desdichos desencontrados que viven los brasileros con su nuevo gobierno, con su, con el Estado hoy, que, que hablábamos de los trams también, sí. el desprecio hacia la vida, hacia la otra vida, el desprecio hacia la vida natural, todo esto y tener una epidemia así, pues es muchísimos casos, 2.700 sí. casos de sarampión en dos meses prácticamente. Bueno, principalmente sería bendice tus enemigos, ¿tá? si quieres salir de, esta, de este estado emocional. Bendice a tus enemigos y bendice a todos los conflictos que vivas, porque. Eso sería la mejor forma de unirte y ver que el otro no existe, solo está para mostrarte lo que sos, porque tiene que haber de alguna manera algo que tiene que ver con nosotros mismos, sentirnos desunidos. Y, y entonces este obstáculo se puede convertir en una bendición para poder mejorar este, percibiendo de otra manera, para poder no tener ningún síntoma, que le llamemos enfermedad, y, y bueno... Y de alguna forma eh, aceptar, comprender y dejar de pretender, involucrarnos, transmitir, ocuparnos, no preocuparnos. Y de esa forma van a terminar de aparecer todos estos síntomas. ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita? No. Me bueno, gustó mucho. cerramos hoy. Este, nos vamos al cierre, ¿no? Pero cerramos este, este bloque. Y con un, uno o dos temas, ¿sí? Tenemos un invitado.